Vamos a presentar el seminario dentro de, del seno del, del ciclo de seminario básico del curso de doctorado del, del CIO, del Instituto de Investigación, del Centro de Investigación Operativa. Eh, en este caso, vamos a presentar el seminario que lleva por título Análisis variacional y diferenciación generalizada eh, aplicados a la optimización eh, convexa. Bien, eh, este seminario va a estar estructurado en dos partes. Eh, la primera parte es la que contiene digamos, las tres primeras secciones donde eh, se van a presentar las herramientas eh, básicas eh, de lo que se llama el análisis variacional. Hablaré un poco de qué es a lo que se llama análisis variacional. Y eh, la, segunda, la segunda parte, que es la sección 4, eh, digamos es donde están ya las aplicaciones de esos conceptos, de esas propiedades y esos resultados generales a eh, el contexto particular en el que nos dedicamos eh, en concreto nuestro equipo de, de investigación que aquí en Elche lo formamos Javier Toledo, Juan Parra y yo misma y como colaborador tenemos al profesor eh, Marco Antonio eh, López-Cerdá que es eh, doctor honoris causa por la Universidad de Limós. Y eh, digo, eh, digamos, esas investigaciones de aplicación de las propiedades generales del análisis variacional vienen recogidas en la última sección. Lo natural será que hagamos un pequeño corte entre las tres primeras y, y la cuarta sección. Bien, eh, no me atrevo a dar una definición eh, clara, concisa, de qué es el análisis variacional al menos tal y como se entiende hoy en día, el análisis variacional moderno pero sí quizá decir que eh, el análisis variacional, tal y como se entiende hoy en día, el moderno, digamos eh, digamos surge de la fusión del clásico cálculo de variaciones con la programación matemática como sabéis la programación matemática, lo que es la optimización moderna digamos. Eh, surge como tal a principios de los años 50, en torno a la Segunda Guerra Mundial, en paralelo eh, al desarrollo de los ordenadores, y eh, por digamos, conectar con el pasado, con lo que era el antiguo cálculo de variaciones, eh, simplemente comentaré que eh, el cálculo de variaciones, tal y como se origina a finales del siglo XVII, principios de del XVIII, eh, digamos, esta era una rama de las matemáticas eh, dedicada a desarrollar herramientas para resolver determinados problemas de optimización en los cuales la variable eh, no era un elemento en RN sino ya una propia función. Por ejemplo, eh, el, digamos, el ejemplo clásico que se cita como el origen del cálculo de variaciones es este, el problema de la curva eh, braquistócrona que eh, lo que pretende es determinar eh, cuál es la curva, eh, el trazado de la curva, eh, de tal forma que, eh, digamos, que una a dos puntos, de manera que eh, si dejara deslizar, por ejemplo, una bola desde este punto que está más alto hasta este otro punto más bajo, eh, sería la curva por la que se produce el descenso más rápido. ¿Eh? Puede comprobarse que la manera de ir de la manera más rápida de aquí a aquí es haciendo esa especie de tobogán. No, de hecho, no, eso es más rápido, no es más corto, pero sí más rápido que la línea recta. ¿vale? Bien, pues claro, en este problema se trata de minimizar algo, en ese caso se trata de minimizar el tiempo, y eh, la solución que buscamos no es un número ni un, ni, un, ni un par, sino que es una función, es determinar la propia curva, es toda una función. ¿vale? Pues De ahí, eh, bueno, en conexión con el, el cálculo diferencial, el cálculo integral, eh, pues se establecen eh, ya digo, herramientas para eh, resolver ese tipo de problemas. Eh, como curiosidad, el problema eh, fue planteado por Johann Bernoulli en 1696. Eh, lo propuso como reto a la comunidad científica de la época y, enseguida, eh, los matemáticos ilustres de la época respondieron al reto. Eh, proporcionando soluciones eh, diversas al problema. Eh, por ejemplo, eh, Jacob Bernouilli, eh, el hospital, eh, Newton. Se dice de Newton que resolvió un problema en dos o tres horas eh, y que, de hecho, eh, lo, lo publicó de manera anónima y eh, cuando lo encontró eh, Johann Bernouilli eh, dijo algo así como que eh, por la carra se, se reconoce al león. De alguna manera se le reconocía. Bien, eh, En aquella época, estamos hablando del principios del siglo XVIII, eh, fue Euler el que eh, digamos, eh, desarrolló ya una teoría eh, sobre este tipo de problemas y eh, ya eh, aparece el nombre de elementos del cálculo de variaciones que es lo que da origen en sí a, a la disciplina de, del cálculo de variaciones. Por supuesto, otros matemáticos como Lagrange, Legendre, eh, Newton, Leibniz desarrollaron herramientas eh, y proporcionaron, eh, digamos, contribuyeron de una manera u otra notablemente al desarrollo de esta, de esta ciencia que estaba surgiendo. Bien, ya en el momento actual eh, hay eh, un montón de bibliografías sobre el análisis variacional moderno. Aquí eh, presento eh, cuatro referencias. Que son eh, de algún modo referencia obligada nuestra, de nuestro equipo de investigación. ¿eh? Hay otros libros, eh, pero dos libros eh, de hecho que son incluso en un sentido más amplio referencia obligada en el campo del análisis variacional, pues serían eh, estos dos primeros, el de Mordukovich, eh, el de Rockefeller y Wetz, eh, también el de Clate y Cume, y eh, Donchev, Luis y Rockefeller eh, publican en 2002 un artículo eh, que también. Eh, tiene una alta repercusión, es un, un artículo pionero eh, en cierto sentido y en el que se han basado gran parte, o al menos al comienzo, eh, nuestras investigaciones. Eh, por seguir en esta línea de comentar un poco qué es el análisis variacional, diremos que eh, al principio del libro de Mordukovic, eh, el, este que hemos mencionado atrás, eh, la primera frase eh, pone una cita que es eh, la siguiente. Esto es una traducción mía de una frase célebre de Euler, eh, que la eh, enunció en 1744. la voy a leer en, en castellano, en la traducción que he hecho. Eh, dado que la configuración del universo es la más perfecta y la obra del creador más sabio, nada sucede en el mundo sin obedecer a alguna regla de eh, máximo o mínimo. Bien, pues a continuación, eh, Moslukovich, en su libro, afirma que eh, esta cita de Euler eh, se puede considerar como eh, digamos, el más destacado de los principios fundamentales del análisis variacional, ¿eh? para que nos hagamos una idea de qué es el, el análisis variacional. Bien, eh, de nuevo ya en nuestra época. Lo que sí diremos es que respecto del análisis variacional moderno eh, podemos comentar que eh, se reúnen una serie de técnicas para abordar problemas de optimización, pero incluso en el caso no diferenciable. O sea, todos sabemos eh, los primeros problemas, los más sencillos, de funciones de R en R, que para obtener un máximo o un mínimo, pues enseguida la primera condición derivamos, igualamos a cero, despejamos el punto. Pero ¿y si la función no es derivable? Incluso en R en Rn. Si no es derivable, ¿qué? ¿qué? ¿qué hacemos? Pues hay que desarrollar herramientas, ¿eh? que es lo que se llaman de eh, diferenciación generalizada, para ser capaces de abordar ese tipo de problemas y eso es un poco el tipo de herramientas que se tratan hoy en día. Muchas de estas herramientas están enmarcadas en, en el campo eh, digamos, de la teoría general de multifunciones, que ahora veremos ya eh, con ejemplos qué es una multifunción. Bien, eh, vamos a presentar ya las primeras nociones del análisis variacional eh, que van a ser in importantes en nuestra charla y bueno, para conectar con los conocimientos que, que tenéis antes de dar las definiciones directamente para multifunciones eh, que ahora diremos lo que es, eh, las vamos a dar para funciones eh, Hay dos propiedades eh, clave eh, a lo largo de esta charla eh, que son las propiedades que se llaman de Lipschitz y Kalner la de Lipschitz seguro que la conocéis y eh, aquí la voy a enunciar para una función de RM en RN. Un detalle, ¿eh? en, a lo largo de la charla, la variable, eh, la voy a denotar por y y la imagen por x. Esto es quizá un tanto raro, pero va con una finalidad. Y es que cuando estos resultados se apliquen a nuestro contexto, eh, la i va a ser el parámetro, es decir, cuando tengamos un problema de optimización, va a ser el parámetro que me recopila mis datos, y la salida, la, la imagen, la X va a ser la solución el, el punto, solución de Rn, punto factible, punto óptimo por eso queremos que luego ya la X recordemos que es eh, la imagen ¿eh? y va a ser nuestro punto de manera que eh, vamos a eh, llamar, a referirnos siempre a la Y como el parámetro y como X al punto ¿Eh? llamaré parámetro a la Y y X eh, al punto Bien, la propiedad de Lipschitz es eh, bien conocida eh, establece lo siguiente, esta propiedad se tiene en un punto y barra de Rn si sí, existe un entorno de ese punto y existe una constante eh, no negativa de manera que si hacemos la distancia entre dos imágenes eh, eso la puedo acotar por eh, K veces la distancia entre eh, los parámetros I e I' para I e I' en ese entorno eh, considerado. Si eh, os imagináis esta distancia eh, puesta como denominador, eh, digamos, aquí abajo, eh, eh, admitiendo para ello que va a ser un convenio a lo largo de esta, de esta charla, que 0 partido por 0 va a ser igual a cero, eh, para eh, que funcionen el resto de las fórmulas, en los casos, digamos, eh, triviales, admitiendo eh, esa, eso, eh, imaginaos eh, les digo que esta distancia estuviese aquí, ¿Vale? Entonces, eh, fijaos que encontrar una constante capaz de acotar los cocientes, que son ratios, donde se miden eh, digamos, la variación entre las imágenes en relación a la variación de, la, de las IES, de los parámetros, ¿vale? variación de imágenes en relación, y las constantes acotan esa variación. De hecho, eh, el que existan constantes capaces de acotar esos, esas fracciones, esos cocientes, es equivalente a que el límite superior de estos cocientes esté acotado. El límite superior, eh, recordad que es eh, digamos, el mayor, el supremo, de los límites de todas las sucesiones convergentes. Hay que poner límite superior por un detalle importante y es que, en principio, estos cocientes puede, podrían no tener límite. Podrían dar lugar a o ser sea, no o sea, sucesiones sin, sin límite, alternadas bueno, alternada no porque son, eh, son de signos positivos, pero podrían no tener límite, podrían ser la sucesión 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y eh, no, no ser como sucesión convergente, pero sí tener sus sucesiones convergentes, ¿vale? Pues de todas las sus sucesiones convergentes, el límite superior es el supremo de los límites. ¿eh? De todos los puntos que se vayan estabilizando, el mayor de todos, el supremo, ¿eh? esto es el límite superior. De manera que si este, el que este límite superior sea finito, es eh, equivalente eh, a esta propiedad. ¿vale? Vamos a imaginarlo de, de esa manera. Bien, vamos a poner un par de eh, ejemplos. Eh, la propiedad de Lipschitz, eh, para que lo veamos, eh, es una propiedad intermedia entre la continuidad y la diferenciabilidad. La, la diferenciabilidad es más fuerte, o es sea, si una función es diferenciable, entonces es Lipschitz, y si es Lipschitz, inmediatamente uno se escribe la definición y le sale la continuidad. Lipschitz implica continua. Eh, aquí tenemos dos primeros eh, ejemplos para ilustrar el concepto y esas implicaciones ¿vale? el ejemplo 1 sería el de la función valor absoluto esta es la función típica, ¿eh? la primera que uno se le ocurre cuando quiere poner un ejemplo de una función no diferenciable en el, eh, en el origen en el punto i barra igual a cero ¿eh? esta sería la función f de i igual a valor absoluto de i y esta no es diferencial en el cero, está claro que las derivadas laterales no, no coinciden. Sin embargo, sí es una función, sí es Lipschitz. Sí que ocurre lo que hemos dicho antes. ¿Por qué? Si calculamos el límite superior cuando consideramos i que tiende a i barra y otro i' que tiende a i barra, de eh, la diferencia la distancia, que en este caso como estamos en r esta es una función de r en r la distancia es el valor absoluto si hacemos eh, la distancia entre las imágenes el valor absoluto de la diferencia y dividimos eh, por el valor absoluto de, lo, de los IE. ¿Qué tenemos, en este caso sería el límite superior de Tenemos el valor absoluto de i menos el valor absoluto de i', eh, partido por i menos i', cuando i tiende a i barra e i' tiende también a i barra. ¿Vale? Es fácil comprobar, simplemente aplicando la desigualdad triangular, que lo de arriba es siempre menor o igual que lo de abajo. De hecho, si, eh, si lo vemos aquí sobre la gráfica, decir, que eh, este sería el límite menor o igual, que el límite superior, digo, lo de arriba, es menor o igual, de hecho, uno a uno que lo de abajo. Simplemente, de forma intuitiva, si consideramos un i y un i', ¿vale? si los dos tuvieran el mismo signo, eh, la diferencia entre las imágenes, que es el salto en vertical, es exactamente el mismo que el salto en horizontal. Sin embargo, si consideramos eh, dos un i y un i segunda de distintos signos, entonces, de hecho, en este caso, el salto en vertical es más pequeño que el salto en horizontal. En general, lo de arriba es siempre menor o igual que lo de abajo. ¿eh? Será igual cuando tengan el mismo signo y menor eh, cuando tengan distintos signos. De manera que, este límite superior, cuando y, y' e tienden eh, a y barra, eh, esto está acotado por 1. O sea, el salto, digamos, el cociente entre las imágenes partido por eh, los parámetros, la distancia entre los parámetros, esto está siempre acotado por 1, de manera que este límite superior está acotado. Es igual. Bueno, el límite superior es igual a 1, sí. Eso es exactamente igual a 1. Eh, y el límite superior original, el que queríamos, se hace entonces menor o igual que 1. De manera que eh, esta función es Lipschitz en ese punto y barra sin embargo no es diferenciable en ese mismo punto y barra de manera que eh, la implicación recíproca no se tiene, o sea, diferenciabilidad implica Lipschitz pero al revés no Bien, vamos ahora a ilustrar una situación en la que no se tendría la propiedad de Lipschitz para que tengamos un poco la idea intuitiva de qué es una función Lipschitz y qué no es ¿Vale? Bien, la otra función que vamos a considerar va a ser otra función de R en R que en este caso eh, se va a definir como 0, eh, idénticamente 0 hasta el 0 y como la función raíz de x eh, a partir del 0. Es una función continua. Esta es la función 0 eh, si i. Menor o igual que cero y raíz de x, si sí, es positivo. Bien, eh, en este caso, ¿qué tenemos? Desde luego la función es eh, continua en el cero. ¿Y eh, qué ocurre cuando hacemos el límite superior de? En principio tendríamos que hacer el límite cuando un i y un i' tienden a i barra de eh, f de i menos f de i prima partido por i menos i prima. Y, eh, de hecho, como es el límite eh, superior, eh, yo puedo escoger hacer una elección en particular y eh, una elección particular de i, eh, digamos que tienden a i barra, y de i prima que tienden a i barra, y eh, el límite superior es siempre mayor que la elección particular que yo haga. ¿Vale? De manera que este límite superior sería eh, mayor o igual que eh, si hacemos el límite y, eh, por ejemplo, como I', consideramos el propio I barra, el propio cero. O sea, hago una elección particular de pares I e I' el límite superior es el más grande de todos, será más grande que si hago una elección particular por simplicidad eh, voy a elegir como I' prima, eh, siempre 0 I' I' igual a cero e I lo consideramos eh, que tiende a, a I barra, eh, que es el cero, eh, y por ejemplo por la parte positiva. Eh, si lo consideramos por la parte positiva, es decir, si consideramos I es eh, que se acercan a I barra por esta parte, entonces cuando hacemos la ratio ¿qué tenemos? La imagen de I, eh, si el I es un punto estrictamente positivo, un número estrictamente positivo, ahí la función vale raíz de i, menos la imagen en, en el cero, porque hemos tomado el caso particular de cero, eh, estamos comparando eh, esta imagen que sería f de i con la imagen del cero y dividimos por i menos cero que es i. ¿Vale? De manera que el límite de este cociente ¿cuánto vale? O sea, es el límite este, este límite ya eh, existe, este sería el límite eh, cuando i tiende a cero de eh, raíz de i eh, partido por i que simplemente dividiendo arriba y abajo por raíz de i eh, se ve que eh, ese límite es del tipo 1 partido por 0, que es más infinito ¿vale? de manera que lo que está ocurriendo es que a medida que el i se acerca a cero a medida que el i se acerca a cero debido a que esta pendiente es eh, más infinito, eh, a medir, si nos imaginamos el i acercándose a cero, la ratio entre la vertical en relación a la horizontal se va haciendo cada vez más y más y más y más grande, de modo que no se puede acot acotar jamás, ¿eh? y de hecho, ese eh, cociente pues, tiene límite más infinito. ¿eh? De manera que esta función no sería Lipschitz en este punto. La idea, entonces, intuitiva que nos queda entre una función que sí es Lipschitz y que no es Lipschitz es que de alguna manera yo la puedo eh, en torno a ese punto como encuadrar en, en, en tres funciones lineales. Estas eh, funciones lineales, digamos, rectas, en el caso de que estamos aquí, de funciones reales, aquí no puedo. Eh, aquí cualquier función eh, digamos, cualquier línea recta no, no es capaz, digamos, de abarcar toda la variación eh, que tiene la función. La variación entre las imágenes en relación a, a la variación de, de los puntos de iniciales eh, se acerca al más infinito. Bien, este sería respecto de la propiedad de Lipschitz Y respecto de la propiedad de, de Kalner. Eh, me permitís que no la traduzca porque nunca la he visto traducida Calme se puede o calm se puede traducir por calmada calmada eh, pero permitidme que lo diga directamente en inglés calm es eh, el hecho o sea, la, eh, y calmness es la propiedad de ser calmada ¿vale? entonces una función es calm cuando eh, ocurre lo siguiente, la definición es digamos paralela, eh, se, se asemeja a la de Lipschitz pero mientras antes eh, I, uy, perdón, i e i' eh, se movían libremente en torno a i barra, eh, porque se seleccionaba un entorno, de manera que elegido dos puntos cualesquiera, eh, la, el cociente, la ratio entre las imágenes y los puntos para dos cualesquiera estaban acotado superiormente por k, ahora lo que hacemos es comparar siempre la imagen de un i con la imagen del punto fijo, el punto inicial. ¿Vale? Y entonces, el límite superior que hay que calcular aquí para probar si se tiene la propiedad de Kalner es un poco más sencillo. En lugar de tomar dos puntos ¿eh? que pueden eh, que convergen de manera independiente, pero que los dos convergen al la I barra, eh, se toma uno solo y, y hacemos eh, estos cocientes. ¿Que ese límite superior es finito? Pues se tiene la propiedad. ¿Que no? Pues no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, en estos casos, bueno, de hecho, eh, se ve, se tiene, eh, es muy fácil de comprobar que la propiedad de Lipschitz implica la Kalnes, porque la propiedad de Lipschitz eh, se tiene que cumplir, que se, aquel límite superior de cociente fuese finito para cual, cualquier elección de pares. Eh, y la calness es una propiedad más débil, puesto que fija uno de los dos elementos. ¿eh? Lipschitz siempre implica Calne, Y la propiedad de Kalnes, entonces, es otra propiedad que queda intermedia entre la propiedad de Lipschitz y la continuidad. Eh, por ejemplo, a la vista de estas dos funciones, ¿qué podríamos decir? Antes hemos estudiado que la primera era eh, Lipschitz, también es eh, CALM. Eh, esta segunda no es Lipschitz, eh, por lo que hemos dicho antes, y eh, esta en particular eh, tampoco, es Calm, tampoco es CALM, porque, de hecho, eh, si nos damos cuenta, el cálculo que hemos hecho aquí ya era con un límite superior de eh, los que establecen, digamos, la propiedad de Kalner. Eh, eh, hemos hecho este límite cuando i tiende a i barra y este límite nos daba más infinito, es decir, cuando comparábamos eh, el salto de imágenes entre un i y el punto fijo con el salto entre eh, los elementos de partida, eh, ese, ese cociente se iba al más infinito. ¿Vale? Entonces, en este caso, no se tiene ni Lipschitz ni Calnes, ninguna de delator. Pero hay ejemplos en los que se puede ver que la propiedad de Kalner es, especial, es eh, exactamente más débil que la propiedad de Lipschitz. Es decir, no implica Lipschitz. El ejemplo típico es el que tenemos aquí. La función eh, que eh, tiene ese comportamiento... que sería eh, la función eh, de la forma x por el seno de 1 partido por x, ¿vale? eh, de manera que es una, func una función de este tipo. ¿vale? Y eh, si nos fijamos, sí que se tiene la propiedad de Kalner, porque si hacemos el límite superior, cuando y tiende a I barra de eh, la imagen de I. Aquí consideramos de nuevo como I barra, el punto en el que vamos a estudiar la propiedad, el 0. ¿vale? Eh, de F de I menos F de 0, que es 0, eh, partido por. Eh, F de 0 es 0 porque se define así. En principio la función, si siguiera esta tendencia no estaría definida, pero se define como el cero para garantizar la continuidad de, de entrada y eh, en el denominador ponemos i menos cero. De manera que este límite superior eh, sería lo mismo que el límite superior cuando i tiende a i barra. La función f de i ¿Eh? salvo en el cero eh, que vale 0, puesto a calcular el límite superior, podemos eh, admitir que estamos en los otros puntos, es decir, en el que es de la forma i por el seno de 1 partido por i, y, ¿vale? y eh, el valor absoluto del seno de 1 partido por i oscila, pero siempre está acotado en valor absoluto por 1. De manera que, de nuevo, el numerador es menor o igual que el denominador, Y esto está acotado por 1, eh, eso quiere decir que si considero un i cualquiera, la imagen de ese i, eh, si la comparamos con la imagen del punto fijo, que es cero, eh, digamos el salto en altura no es mucho más grande que el salto en horizontal, incluso cuando hacemos el i acercarse a, al cero. No se puede conseguir, o sea, el, el, el límite de los cocientes está acotado. Sin embargo, eh, si en lugar de tener uno fijo y el otro libre, consideramos dos puntos móviles, que se van acercando al cero, eh, los puedo escoger de manera que me interesa para así conseguir el salto infinito. ¿Cuál va a ser la manera de elegirlos? ¿Cuál va a ser la manera? Si nos fijamos... Eh, en los puntos en los que la función eh, se anula que van a ser los puntos donde la, el seno de uno, parti, eh, de uno partido por i se anula lo vamos a ver solo de manera intuitiva eh, si, eh, si os fijáis si voy eh, escogiendo puntos i e i' eh, aquí estaría el i eh, y aquí estaría el i' eh, imaginaos aquí en torno a este eh, si cojo aquí los puntos i e i' En torno a estos puntos, eh, imaginaos la función seno como tiene que ir eh, digamos, acumulándose en el cero, eh, eh, cuando digamos, las pendientes, que va, va, va a ir teniendo la, la función en estos puntos, es eh, más infinito. De manera que cuando escoja dos puntos cercanos a esos puntos malos, digamos, eh, el salto en vertical sí que se va a hacer mucho más grande que el salto en horizontal. ¿eh? Si los escojo de manera adecuada para que sean entre ellos, entre sí, el I y el I prima, muy cercanos, ¿eh? el salto en vertical en relación al salto en horizontal va a ser muy pequeño y, y de hecho, el, en el límite superior no va a estar acotado. Y Entonces, esta función no es lichid y sí es eh, can. Vale, pues este sería una pequeña introducción para que nos hagamos una idea de cómo eh, se comportan estas propiedades para funciones, para funciones. Vamos ya a dar el salto a multifunciones. Bien, ¿qué es una multifunción? En primer lugar, una multifunción a diferencia de una función... Ayer ya salió el concepto, ya en el seminario que dio... Eh, Juan ya introdujo el concepto de multifunción y alguna propiedad como la semicontinuidad inferior. Eh, por eh, recordar las ideas, eh, si consideramos una multifunción de R en R, la diferencia notacional va a ser la siguiente. Para funciones eh, a las cuales cada elemento del espacio-origen se le asigna una única imagen, eh, aquí se pone una flecha, para multifunciones escribimos dos flechas y lo que queremos decir, por ejemplo, si vamos de R a R, es que eh, cada I, en lugar de tener una sola imagen, pues tiene varias imágenes, ¿eh? por ejemplo un segmento. De manera que si vemos la gráfica de una multifunción, ¿eh? en, en vez de ver las gráficas como las de antes, eh, de R en R, lo que estamos viendo es una especie de gráfica, permitidme informalmente, gorda, gruesa. ¿Vale? Vemos, eh, voy a poner una adrede de este tipo. ¿Vale? Por ejemplo, así eh, cada i tiene como imagen un segmento que a, a medida que evoluciona el i, eh, la imagen pues, pues, va, va cambiando como multifunción que es. Bien, eh, ¿qué significa que esa multifunción sea no se habla de Lipschitz, porque ya lo que hay es una diversidad de propiedades de tipo Lipschitz, sino de propiedades pseudo-Lipschitz. ¿vale? Y eh, se enuncia de la siguiente manera. Eh, la propiedad se enuncia en un punto, el GPH significa grafo, del grafo, la gráfica de la multifunción. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que el punto en el que nos estamos eh, fijando tiene el I barra, pues este ¿eh? y el x barra en principio todo este segmento sería la imagen de y barra todo el segmento sería la imagen completa de y barra ¿eh? porque hemos dicho que la imagen ahora de un elemento es todo un conjunto y dentro de toda la imagen seleccionamos un punto en particular en este caso estamos eh, fijándonos en ese punto de ahí bien eh, ahora, para la propiedad de eh, pseudo lo que hacemos es, en torno a ese punto I barra, de nuevo, como se hace en la propiedad de Lieftchid, ordinaria para multifunciones, consideramos dos elementos, el I y el I prima. ¿vale? Esos dos elementos, I e I prima, se mueven en un entorno eh, del I barra. Y, de hecho, la propiedad se tiene, se define así, si existe eh, en torno tanto del punto x barra como del parámetro y barra y existe una constante de manera que eh, si escojo un x que es imagen de un y la distancia de ese x a la imagen del otro del y' está acotada por k veces la distancia entre los parámetros y e y'. Claro, cuando se trataba de una función eh, pues simplemente aquí ponía m' de I y aquí también habríamos puesto m'. De I. Ahora no ponemos m' de I porque m' de I es un conjunto y la propiedad se define de esta manera, eh, teniendo en cuenta que si escojo un elemento particular de la imagen de I, eh, ese elemento diste de la imagen del I' eh, menos o igual que cada vez es esa distancia. Por ejemplo, aquí vamos a considerar. Dos elementos, eh, un elemento i y un elemento i'. En este caso me interesa que el i' esté aquí y el i. A ver si los podemos distinguir de alguna manera. Vale, nos imaginamos dos elementos, i e i'. Estos dos elementos, el primero tiene como imagen todo el segmento. ¿Vale? Entonces, ese segmento sería la imagen del I' y eh, la imagen de I sería todo ese segmento. ¿vale? Y para que se tuviera la propiedad, eh, bueno, en este caso vamos a ver que no se tiene que falla, porque si consideramos un X particular, este X es un elemento que está en la imagen del i eh, y los cojo aquí, el más alto de todo Bien, eh, imaginemos que este i' y eh, se acerquen al i barra. ¿Qué pasa? A medida que estos puntos van tendiendo a i barra, eh, la imagen de i' prima se va encogiendo ¿eh? con, con esa forma y siempre puedo escoger un x en la imagen de i, de aquí el más alto, de manera que el salto en vertical que hay entre X y esta imagen es mucho más grande que el salto en horizontal. Y el cociente, ¿eh? si estos dos puntos los hacemos tender a medida que nos acercamos aquí, el salto aquí que se va produciendo en vertical es mucho más grande que el salto que se produce en horizontal. De nuevo, ahí es clave eh, digamos, esa redondez. El hecho de que ahí, eh, bueno, ahí no podemos hablar de pendiente porque eso es una gráfica gruesa, como hemos dicho, pero de alguna manera eh, el comportamiento de la función, la evolución de la función o la variación de la función no la puedo con, conseguir acotar entre líneas rectas, ¿eh? sino que esa curvatura ¿eh? con, de alguna manera, pendiente infinito es lo que hace que eh, las distancias en vertical se hagan mucho más grandes que las distancias en horizontal y ahí, por ejemplo, fallaría eh, la propiedad de Lichis. ¿Para la propiedad de Kalmnes qué se hace para multifunciones? Pues es parecida a la que hemos dicho antes para funciones eh, la diferencia está en que el I' lo fijamos en el I'. barra. Es decir, consideramos un punto como fijo y medimos eh, la distancia siempre de un X, que es imagen de un Y que yo voy tomando, y esta distancia eh, eh, se tiene que acotar, eh, si os imagináis este denominador, o sea, este factor escrito como denominador aquí a la izquierda, eh, el cociente, la ratio de distancias entre imágenes respecto de distancias de los parámetros, tiene que estar acotada. O sea, tiene que existir una constante no negativa que acote. En rigor, entonces, la propiedad se enuncia de esta manera. Se tiene en un par, y barra, x barra, si eh, existen entornos eh, del punto x barra y del parámetro y barra, y existe una constante no negativa, de manera que, si consideramos cualquier y parámetro en el entorno del y barra, y cualquier imagen, cualquier imagen, ¿Eh? en el entorno del punto nominal, la distancia de esa imagen particular a la imagen fija, la que estamos considerando como punto fijo, ¿eh? a nosotros solemos llamar nominal, al punto eh, en el que se estudian la, las propiedades, punto nominal, parámetro en este caso, la distancia del i a la imagen del parámetro nominal tiene que estar acotada superiormente por k veces la distancia entre i eh, e i barra. ¿eh? Esa sería la propiedad de Calmes. Bien, aquí tenemos una ilustración. Como ocurre con las funciones, la propiedad de Lipschitz de la definición se desprende inmediatamente que la propiedad de Lipschitz es eh, más fuerte, implica carne. Porque si eh, esta desigualdad ocurre para cualesquiera I e I', en particular, si fijo el I' en I barra, ¿Eh? Si se, todo lo que se cumple para todos se tiene que cumplir para algunos seleccionado en particular. Entonces, Lipschitz es más fuerte que la propiedad de Kalner. Bien, ¿y cómo nos las podemos imaginar de modo intuitivo en estas mm, gráficas gruesas? Cuando se tienen estas propiedades, eh, digamos, ¿qué situaciones previenen cada una de ellas? Porque aquí hemos puesto una situación en la que no... Se tenía la propiedad de lichy, como hemos dicho, porque si comparamos una imagen con una imagen particular con el conjunto imagen de otro y prima, la distancia en vertical, o sea, la distancia, bueno, en vertical, en realidad la distancia del punto a este conjunto. La distancia que hubiera, eh, digamos, en vertical, incluso eh, bueno, sería un digamos, la distancia que hay de este punto a este conjunto es de hecho más grande que la vertical que vemos es un poco más grande porque sería en este caso, eh, digamos esta, la distancia de aquí a aquí no quiero emborronar demasiado el gráfico bien, entonces eh, ¿qué ocurre si eh, en lugar de tener esa situación tenemos esta otra? una gráfica que eh, en el punto seleccionado que va a ser este punto de aquí de nuevo estamos en de una función de RNR. R y consideramos este punto esta es su imagen nominal y este va a ser el punto I barra ¿qué pasa el grafo es lo que está dibujado en color verde? ¿qué pasa cuando nos acercamos al punto y barra por la derecha, que es donde está el comportamiento irregular, porque por la izquierda vemos que ahí hay de todo, porque la función es completamente constante, tiene que haber todo. se cumplen todas las propiedades. Cuando nos acercamos por la izquierda, ¿qué está ocurriendo? Eh, bueno, el I estaría aquí abajo, perdón. En, en el eje eh, de la. De la Y eh, este conjunto sería toda su imagen. Este sería la imagen del i eh, y el conjunto de color rojo sería la imagen del ibar. barra. bien eh, ¿qué tenemos aquí? si consideramos la imagen de eh, cualquier elemento x eh, el x lo puedo escoger libremente en este segmento si escogemos cualquier imagen de aquí y hallamos su distancia, cualquier x. Pongamos el x, hay que verlo en, la, en, la, en el eje de ordenada. Imaginemos que tomamos este, eh, ese x, ¿eh? y que este sea el punto yx escogido. Eh, ¿Cuál es la distancia que hay de x a la imagen nominal, a la imagen del punto fijo? Pues aquí, como se encuentra... Eh, el I barra tiene una imagen que está a su izquierda y es repentinamente más grande y eso acorta las distancias o sea, si yo voy hallando distancias a, a conjuntos que son muy grandes pues la distancia al conjunto es pequeña de hecho, para hallar la distancia de aquí a este conjunto, pues me puedo mover así, en horizontal, esa es su distancia entonces la distancia que tenemos de este X eh, a la imagen del I eh, es Pequeña, de hecho, de ahí intuitivamente vemos que es exactamente del mismo tamaño que la oscilación entre los I, entre el I y el I barra no hay ninguna diferencia de manera que en este caso eh, la, la multifunción M sí que es CAN en el punto y barra si nos damos cuenta, ¿qué diferencia vemos eh, entre lo que ocurre en esta gráfica y esta? en esta gráfica a medida que avanza la i, lo que ha ocurrido en este punto es que la función se ha encogido repentinamente. ¿Eh? Se encoge con tasa no lineal. ¿Eh? Se encoge bruscamente, con pendiente infinito. Aquí la multifunción no se encoge, se expande drásticamente. ¿Vale? Y aquí eh, esta escala, esta no era cal. Este eh, hemos dicho que no era cal porque cuando comparábamos la imagen del de X que escogíamos dentro de la imagen de un Y, aquí teníamos que comparar el X con la imagen del I barra que era más pequeño. O sea, si nosotros nos encontramos sentados sobre este punto y miramos dónde está el conjunto M de I barra para, para irnos hacia el conjunto M de I barra, como lo que nos encontramos es que el conjunto M de I barra, eh, visto desde aquí, si nosotros estuviéramos sentados aquí, en este punto, el m y barra lo encontraremos muy pequeño, allá abajo, la distancia es grande, mientras que eh, cuando nos situamos aquí, estamos sentados sobre ese punto y lo que nos encontramos es con un conjunto m de y barra que es mucho más grande. Entonces, aquí eh, se tiene la propiedad de Carnet y aquí no. De manera que lo que podemos decir informalmente es que la propiedad de Kalner lo que previene, previene que el conjunto se encoja drásticamente, que se expanda, perdón, que se expanda drásticamente, que se expanda eh, es lo que previene la propiedad de Kalner. Si se encoge, no pasa nada, la propiedad de Kalner sigue intacta. Sin embargo, la propiedad de Lichir. Funciona en ambos sentidos, puesto que el i y el i' pueden intercambiar los, papal, los papeles de uno frente al otro. En la propiedad del i así como aquí siempre me encuentro sentada sobre el punto i y miro hacia donde está el conjunto mdi barra, cuando yo puedo intercambiar los papeles me puedo sentar en un punto del, del i o de un i y un i'. O sea, me puedo, puedo saltar de un conjunto a otro, sentarme en un punto y mirar hacia el otro conjunto. Entonces, la propiedad de Lipschitz lo que hace es prevenir tanto que se expanda como que se encoja. O sea, la propiedad de Lipschitz eh, previene eh, los, los, dos, los dos comportamientos irregulares, digamos. Previene que se expanda y que se encoja con tasa no lineal, o sea, con redondeces. Si se expande, pero se, se expande de forma lineal, digamos acotada por líneas rectas, por ejemplo, en el, si estuviéramos imaginándonos en el plano, no pasa nada la, el, el Lipschitz, ¿vale? Si se expande o encoge de manera drástica, de esa manera, perdemos la propiedad de pseudo y, eh, insisto, para la carne, eh, digamos, falla cuando el conjunto se expande. Si se encoge, no pasa nada. Bien, eso es lo que pretende ilustrar esta figura, la que hemos comentado aquí en, en la pizarra. Eh, como antes, como en el caso de las funciones, la propiedad de litchit y carne se puede caracterizar a través de unos límites superiores que son los límites superiores que hemos ido calculando antes para funciones. En el caso de la propiedad de Lipschitz lo que tendríamos que hacer es el límite superior cuando escojo dos puntos, un i y un i' que de forma independiente eh, convergen hacia el punto y barra. Eh, tomo el límite superior de estos cocientes. Estos cocientes miden la distancia de un x ¿Eh? que es un punto que es cogido de la imagen del i a la imagen del i', y hacen el cociente entre esa distancia y la distancia entre i e i'. Y eh, la propiedad de Lipschitz, eh, bueno, de hecho, este concepto, ese límite superior, que antes no le he dado nombre, eh, simplemente lo hemos calculado y hemos dicho, y de hecho la propiedad está caracterizada, o sea, se tiene Lipschitz cuando ese límite superior es finito, el límite de los cocientes es finito, ese concepto en sí, ese número que calculamos, ese límite superior, tiene un nombre propio. Se llama módulo de Lichitz. Y en el caso del límite superior que hacemos para la propiedad de Kalner, en la que lo que hago es únicamente dejar el i libre acercándose al x barra, este límite superior veis que la, los cocientes son del mismo tipo, solo que aquí abajo el I barra está fijo y aquí no, aquí el I y el I prima eh, se mueven de forma independiente con al I barra, pues en el caso de abajo la propiedad de Calder también está caracterizada porque este límite superior sea finito, ¿eh? ese límite superior sea finito, y ese número tiene un nombre, se llama módulo de Kalner ¿vale? a partir de ahora vamos a recordar bien estos nombres porque son la clave de, de, de la segunda parte eh, Digamos, nuestra finalidad última va a ser calcular numéricamente el módulo de Lipschitz y el módulo de Kalner para unas multifunciones eh, importantes en optimización que son las que eh, a cada problema a cada conjunto de datos le asocian las soluciones óptimas, por ejemplo ¿Claro? eh, si yo calculo el módulo de Lipschitz en el contexto de las soluciones óptimas, lo que estoy consiguiendo qué es pues medir medir numéricamente, ¿eh? si este número por ejemplo vale 7, pues ya sabemos que la variación en el límite, cuando nos acercamos al, al problema que estoy considerando, la variación entre eh, las soluciones óptimas y los parámetros es como mucho 7. De manera que si yo quiero resolver un problema, y como suele pasar en la práctica, acabo resolviendo un problema que no es ese, ¿por qué? Pues no por culpa mía, sino porque a lo mejor eh, errores de medición hay por todas partes, y si no hay errores de medición hay errores de redondeo, y si se si utilizan ordenadores para resolver el problema, eh, los ordenadores están haciendo redondeos constantemente. Entonces, aunque sean milésimas, yo considero un problema que sería lo que ahí simbólicamente denotamos por i, los datos de mi problema, y yo estoy cogiendo uno distinto. O sea, con el que, el que estoy resolviendo no es, el, no es el i barra, que es el que yo quiero, estoy resolviendo el i, por ejemplo. Entonces, claro, medir, ¿cómo me cambian? O sea, bueno, estimar, ¿cómo me van a cambiar? Eh, no estimar, sino medir. ¿Cuál es el cambio máximo que puedo esperar? La perturbación máxima que puedo, la distorsión máxima, digamos, de la solución que puedo esperar en relación al cambio entre eh, los datos, digamos, en los errores de redondeo, es importante. Claro, cuanto más grande sea este número, peor. Cuanto más grande, peor, o sea, si, y, y, y, y recíprocamente, cuanto más pequeño, mejor. O sea, si yo considero un, pro, un problema, lo consigo con un módulo de Calnes, por ejemplo, de 0,0007, pues yo ya sé que eh, por cada oscilación que cometa, por cada pequeño error que cometa en mis datos, la solución, como mucho, se me, de, se me va a desviar, de la, que es verdad, de, ver, de la que es la verdadera en 0,00007 por eh, ese incremento o ese error en los datos o sea, es, me da esa tasa de variación bien, estos van a ser, ya digo, los conceptos fundamentales ahora ya de una manera eh, rápida Voy a revisar otro concepto, pero que ya no lo vamos a utilizar en la segunda parte, pero bueno, sí que lo quería dar porque también es un concepto obligado, digamos, dentro del análisis variacional. Es una de las herramientas que he comentado antes sobre diferenciación generalizada. Cuando una función no es diferenciable, y de hecho ya podemos incluso hablar de multifunciones, de funciones con gráfica gruesa, eh, hay ciertos elementos que son importantes para describir la variación que presenta eh, esa función o esa multifunción. Elementos importantes. Un elemento importante es lo que se llama el cono normal. El cono normal a el grafo. Voy a comentar un momento lo que es el cono normal y ahora enseguida esta definición. Eh, por ejemplo, si tuviésemos una gráfica de esta forma, ¿Eh? Y consideramos este punto, lo tenemos aquí, ese mismo punto. Eh, ¿Cuál sería el cono normal a este conjunto, eh, al grafo de esta multifunción, eh, en, e, en ese punto? Pues eh, simplemente lo que tenemos que hacer es considerar aquellos vectores, eh, pongamos V, eh, perdón, en este caso no vale ese, eh, tenemos que considerar un vector v, en este caso el único que puedo considerar es este, porque tiene que tener la propiedad de que este v multiplicado por todos los eh, puntos o vectores de esta forma, digamos, eh, si cojo cualquier otro eh, punto de aquí, este no lo voy a llamar x, le voy a llamar u, para no confundir con la notación que estamos utilizando, eh, y si considero aquí otro punto u', este es el punto fijo, ¿Vale? Este es el vector que conecta a u con u' eh, estos, digamos, son direcciones que están dentro del grafo, ¿vale? Pues un elemento del cono normal es un vector que tiene producto escalar menor o igual que cero, no positivo, digamos que está eh, en el eh, semiplano, en este caso, opuesto a ese vector. Eh, pues todos los vectores que sean, digamos, direcciones que podamos ver dentro del grafo. Las direcciones que vemos dentro del grafo son diferencias, digamos, entre u y u' que están en ese grafo, pues un, un vector está en el cono normal cuando este producto escalar de este vector por todos, por todas estas direcciones, por todas las direcciones que pueda conseguir, es menor o igual que cero. Es decir, todas las direcciones que entran al grafo tienen que estar en el semiespacio opuesto al vector v.' Sí, el, el, este punto sería el U, este punto sería el U' y el vector que los conecta, ese vector sería el. Eh, bueno, si lo pongo hacia acá, el. Sí, sería en este caso el U' menos U. Eso es. Este producto escalar del U' menos U por el vector V tiene que ser menor o igual que cero. De manera que las direcciones que entran en el, en el grafo, en este caso. ¿vale? siempre están en el semiplano opuesto al vector V entonces en ese caso el vector V es un elemento del cono normal si eh, el grafo en ese punto es completamente suave como ocurre aquí eh, claro, yo puedo entrar al conjunto por todas estas direcciones de manera que el único vector que me puede quedar en el cono normal es el que he dibujado aquí el que tiene la propiedad de que multiplicado por todas las direcciones que entran digamos que parten de este punto y entran al conjunto ese es menor o igual que cero sin embargo, si eh, el grafo presenta un pico, como le pasa por ejemplo a la función valor absoluto entonces ya hay más de uno, hay más de un elemento que tiene la propiedad de que multiplicado por todos los que entran al conjunto eh, se hace menor o igual que cero entonces ahí hay diferentes el cono normal dependiendo del tipo digamos, de suavidad que tenga eh, la gráfica, pues se puede reducir a un elemento o puede ser un conjunto mayor Bien, entonces, este sería un concepto que se llama eh, la coderivada, y eh, para una multifunción eh, nos vamos a imaginar que el X y el Y son espacios de dimensión finita, porque en realidad se puede definir en un ámbito más general y entonces el X' y el Y', o sea, el X asterisco y el Y asterisco serían subduales. Los duales en dimensión finita, y si los consideramos con la norma euclidia, imagino imaginar el RN de toda la vida con la norma euclidia, entonces el x asterisco es exactamente el mismo x y el y asterisco es exactamente el mismo y. O sea, no, no hace falta que nos no vayamos a imaginarnos cosas más complicadas. Lo que sí es que si la multifunción original va de y en x, la coderivada va de x en y, va de x en y, y tiene una definición que es de esta forma: a un x. Le asocia los i que tienen la propiedad de que i, el vector i menos x, está en el cono normal al grafo en ese punto. Es decir, eh, si este fuese el grafo de mi multifunción y este fuese el punto fijo y este vector fuese el vector de coordenadas i menos x i menos x, pues ya sabría que el i es la imagen de ese x. Y ¿Sí? así eh, la imagen puede ser única o no única dependiendo de cuál sea la situación. Si, eh, Por ilustrar un caso sencillo, eh, si, la, si en vez de una multifunción tuviésemos una función, esto es una función de R en R, ¿vale? eh, y seleccionamos un punto de la gráfica, eh, y barra, x barra, eh, el vector que estamos dibujando aquí, eh, para esa gráfica en particular, es el vector que tendría coordenadas, eh, esta es la primera derivada, primera derivada de en y barra, eh, iría hacia, eh, con la segunda coordenada menos 1, nos daría el vector hacia este hacia abajo. Bien, pues, por ser este vector, eh, el vector de coordenadas f' de y barra y menos 1, eh, atendiendo a la definición que hemos dado antes, lo que se tiene es que la coderivada en el 1 vale exactamente f'. ¿vale? Por ilustrar, eh, es decir, cuando yo tengo un i menos x en el grafo, entonces ya sé que el y es la imagen del x. Y de la misma forma, como este vector sería menos primera derivada 1, eh, la coderivada en el menos 1 es exactamente la eh, menos pendiente, menos derivada. En general, se puede comprobar que para una función de rn en rm, la coderivada eh, asocia a cada x eh, la imagen mediante una aplicación lineal, que esto es la traspuesta de la matriz jacobiana. O sea, coge la matriz jacobiana, la que tiene en cada fila las derivadas parciales de cada una de las funciones, la transponemos y eso como aplicación lineal en la coderivada. Bien, este concepto de coderivada se utiliza, por ejemplo, para eh, caracterizar, como vamos a ver a continuación, la propiedad de Litchi. Antes de eso vamos a dar un resultado, voy a dar solo dos resultados y con esto va a terminar la primera parte de esta, de esta presentación el primer resultado es un resultado clásico que se llama de, de, bueno que te, el teorema de Robinson-Usescu y lo que hace es caracterizar la propiedad de Litschitz ...para una multifunción que tiene el grafo convexo... ¿Eh? ...recordad ayer lo que era un conjunto convexo... ¿Eh? ...aquel conjunto que no tiene... En, en, en comido, es decir, que dado dos puntos... ...el segmento que los une está dentro del conjunto... Eh, ...estos grafos que he ido poniendo aquí... ...no son convexos... ...estos no son convexos... ...porque tiene, podemos coger dos puntos... ...y el segmento que los une... ...se sale, este tampoco es convexo... ...aquí puedo coger dos puntos y el segmento que los une... ...se sale, ¿vale?... Bien, pues Bien, Si el grafo sí fuera convexo, eh, lo que tendríamos, si tuviese un grafo convexo para una multifunción de R en R, por el simple hecho de estar el elemento y barra en el interior del dominio, claro que es el dominio de la multifunción, el dominio es el conjunto de puntos para los que existe la imagen, o sea que la imagen es no vacía. Por ejemplo aquí, si me muevo a la izquierda y a la derecha, hay, hay multifunción. O sea, aquí estamos, el I barra está en el interior del dominio. ¿vale? Pues por la convexidad del conjunto, ya hace que se tenga la propiedad de Lichi. Es decir, este comportamiento anómalo de, de crecimiento, eh, digamos, repentino o incremento repentino, no se puede producir. Cuando estamos con conjuntos convexos. Solo por estar en el interior del dominio ya está garantizado el que se tenga la propiedad. De hecho, es equivalente. O sea, son equivalentes el que el punto esté en el interior del dominio eh, de la multifunción con eh, que se tenga eh, la propiedad de, de pseudo en este caso. Pensad, por ejemplo, lo que ocurre aquí en la frontera. En la frontera, eh, si este fuese unitilde, Aquí falla la propiedad de Lichis inmediatamente, porque si nos movemos a la izquierda el conjunto se desvanece. El, el, el, digamos el decrecimiento más drástico que puede ocurrir es que se desvanezca y automáticamente se ve que la propiedad no se cumple. O sea, en, en la frontera del dominio no se puede eh, tener la propiedad y en el interior se tiene automáticamente. No hace falta comprobar nada. Eso para multifunciones con grafo convexo. Ya digo, este es un resultado clásico que se llama de Robinson Seco y finalmente por mostrar eh, un poco cómo se utiliza la herramienta eh, llamada coderivada decir simplemente que eh, imaginar la, la coderivada tal y como la hemos planteado para una, para una función eh, de R en, en R que era digamos, la imagen de, de la aplicación lineal cuya matriz asociada es la traspuesta de, de, de la Jacobiana eh, eso como aplicación eh, lineal, pues eh, digamos, eh, podemos calcular la imagen del cero. ¿eh? Si la imagen del cero eh, es siempre cero, ¿vale? en ese caso eh, se tiene, trivialmente, si la imagen de cero se redujera al cero, ¿vale? entonces eh, la multifunción sería Pseudolich. y de, de, de hecho esa propiedad el que la imagen de la coderivada en el cero se reduzca al cero caracteriza a la propiedad de pseudo en espacios de dimensión finita ¿Eh? incluso el módulo de Lipschitz, ¿eh? que hemos dicho esa medida cuantitativa eh, que es importante se puede calcular hallando, o sea, coincide exactamente con la norma de la eh, coderivada ¿eh? en el punto este resultado, eh, la selección de Mordukovic en el año 93 está establecido para espacios de dimensión finita eh, si alguien está interesado en extensiones a espacios de dimensión infinita, en el libro eh, que puse en las primeras transparencias de Mordukovich, el teorema 4.10 eh, establece condiciones bajo las cuales se, eh, digamos, se, pueden, se puede extender este resultado a ámbitos más generales. En nuestro contexto, por ejemplo, eh, eh, bueno, nosotros tuvimos como invitado al profesor Mordukovich un mes de aquí, trabajamos con él, tenemos de hecho dos artículos, eh, tres, tres con él. Tres artículos con él, y en cuanto llegó, sacó su libro, lo abrió y nos señaló el TREMA 410, que es ese. Y él dijo: Por aquí vamos a colaborar. Nos quedamos un poco perplejos, muertos de miedo, y eh, bueno, empezamos a estudiar este concepto y nos dimos cuenta que sí que teníamos cosas que hacer ahí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí se establecieron unos resultados generales que eran válidos para espacios de dimensión finita, pero cuando lo queríamos aplicar al contexto en el que trabajamos nosotros, que ahora, ahora después es el que vamos a describir, eh, teníamos un problema y es que los espacios con los que trabajábamos no, no eran de dimensión finita ¿eh? y no se cumplían, de hecho, las hipótesis del Teorema 4.10, con lo cual tuvimos que desarrollar eh, herramientas ad hoc para, para digamos eh, extender este teorema a bueno, extender, dar la versión de este teorema en nuestro, en nuestro ámbito. Y ese fue, digamos, una de las colaboraciones que, que tuvimos con él. Eh, bien, bueno, pues esto es lo que quería contar. Si queréis, queréis que descansemos cinco minutos. Y la segunda parte cambiamos completamente de tercio. Nos dedicamos ya a lo que es la aplicación de estas herramientas a los problemas de optimización. ¿Vale?